Bueno Gaby, vamos a mostrar un poquito lo que tenemos en cuchillería, en cortaplumas en el local, pinzas, hay un montón de modelos, todo lo que es eh, mariposas, cuchillos de supervivencia, eh, cortaplumas, cortaplumas multifunción, como los Victorinox, que hay en la marca Victorinox y hay en otras marcas. Acá vamos a mostrar un poco lo que tenemos en el local, en realidad tenemos muchísimo más, por en otros lados está lleno de cuchillería, somos fanáticos de la cuchillería acá en el local, así que bueno, hoy se nos dio por mostrar un poco acá lo que hay acá en la vitrina. Eh, como te decía, cortaplumas, cuchillos de supervivencia, cuchillos de filetear, cuchillos de buceo eh, que también se usan para, para supervivencia y aire libre porque vienen con, algunos con pedernal, inclusive bueno, más cortaplumas de distintos tipos las cortaplumas estas con las puntas más recurvadas tipo kerambit, algunas kerambit y algunos parecidos a los kerambit que están muy de moda bueno, las mariposas que los chicos hoy están súper de moda también eh, a buscar todo el tiempo, bueno más cortaplumas, cortaplumas con distintos modelos de, de sierras, con sierras, con cuchillos, con cuchillos con sierras, combinadas, eh, bueno en fin, hay un montón de modelos, no duden en venir al local si pueden y si no nos llaman nos consultan, le enviamos fotos, eh, si quieren alguna en particular que vean ahora o en algún otro modelo que no lo hayan visto, nos consulta porque seguramente lo tenemos acá en el local, Así que esperamos su consulta, como le venimos diciendo, martes y jueves durante septiembre tenemos seis cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito.